Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Bandolero 7.0 Estamos aquí con Fortnite Hoy os traigo la pistola automática Frije dolor y añade una nueva arma de distancias cortas A tu repertorio con la pistola automática Vamos a ver que estaba por ahí Damián Eh, perdón Un momentillo Aquí, este Damián, vamos a ver Damián El Damiancito ¿Con qué amigo? Muy buenas. Hola, hola. hola. Estamos, estamos en directo. Sí, sí, estamos en directito, ah, vale, vale. ¿eh? Acabo de iniciarlo. ¿Vale? Ya, ya, me da cuenta. Ok. ¿Vais a ya, hacer alguna bolide. misión o algo? Gracias. Ma, a, mí me, a mí me da igual. ¿Me ayuda a eliminar a Gunnar, que está allí en la cueva, en la paticueva? Mm, vale, que está haciendo lo de la fundación, ¿no? Sí, sí, en la caverna clandestina. Tenemos que matarlo. Vale. ¿Vale? Y en grupo es mejor. Yeah, pues hay, que oh, coger, no. hay que coger algo de armas que es muy fuerte, ¿eh? Vale. Mira, pues venga, pues no, venga. Vale. Cuando queráis. Espérate, voy a poner el directo sin voz. Sí, sí, vale, vale. Y... Sí, sí. El sonido. Espérate, que le doy la... Estuve a punto de matarlo yo solo el otro día. Lo pasa que me vino otro, otro jugador y me mató, ¿sabes? Pero estuve a punto. Le bajé un montón la vida. O sea, tú lo no que quieres abrir a Caja Fuerte, ¿no? Vamos, en principio ahí, espérate, matar. Que le doy. Es la misión. En principio matar a algunas. Matarlo, matarlo. Es lo que quiero. Vale. Tú con que le des una bala y nosotros dos lo matamos, <risa> vale, vale. <risa> ¿Quién es? El que habla? ¿Un bebé por ahí también? <risa> Mi, hermano. <risa> ah. Mi hermano. quería haga la... la... Ya lo estás enseñando, ¿no? De chiquitillo ya lo estás enseñando <risa> Suscríbete a mi canal si quieres, ¿es Pepe ¿Cómo te, ¿Cómo te llamas. Bandolero, espacio, 7.0 He evolucionado como Pokémon ¿Cuántos evoluciones te llevo ya? 8.60 tengo Tengo el... ¿Chucha? Él el... les pide más lo que le hace cambiado voy, de avatar has visto mi avatar nuevo ¿La mía? dime has ¿Sí, visto mi avatar nuevo sí sí lo he visto es un bandolero es una un bandolero en la gracia y vamos para la caverna venga paso un, un momentillo con, con Adrián que tiene ganas de jugar que está aquí hasta ahora chicos cualquier buenas caemos okay, okay. ahí la bruta, no? Sí. Ok. De -a un que no hablo. Mmm. Okay. Okay, no Caemos en el ocho Caemos. Nos okay, caemos por aquí, eh. Por aquí, eh? Uh... ¿Qué tengo que hacer. ¿Te voy a matar. ¿O algo así? Ya estoy, perdón por irme. Ayuda, porfa. No tengo arma ahí. ¿Muerto ¿Y uno? Ya escucho paso, ya escucho paso. Ya estoy muerto, chavales. Es bien, ya Pepe, si no vienes a ayudarme, viene un dúo. Sí. Sí. yo voy yo voy yo voy voy tengo... bueno, voy más yo cerca. voy voy voy tenemos, no voy ya, vale, ya, ya está, literal, ya me voy ya vale. No, no, no, no, no. Yo, esta ya está. voy ya Ya ya vale. Oh, mira, una corazón, no, yo voy a partir a, voy a lo mejor me una salvo, puerta. ¿eh? Calla, mejor me callo que a lo mejor me salgo. Yo voy a partir Hostia, tú que te sigo. Oye, sí, baja Te lo iba a decir ahora mismo, que bajase. ¿Qué ¿Qué que hay más gente que la segunda ahí Ay Dios, gran ¿no? Eso no es eso no va! No, no, ya te lo digo. Gente conmigo, ¿no? ah, sí, no, no. lo he visto desde hace media hora. Por favor. Ay Dios, tengo por matando a ¿Qué pasa, gran Ay Dios, no, no, no, lo matéis. Lo están matando, dragón. Han matado a tu desafío. ¿Cuál era mi desafío? Pepe, vamos, Pepe, vamos, Pepe, vamos. Estaba matando mm. ellos. Han matado al jefe. Unos tíos random. Bueno, bueno me ha dado una Hay misión. misión ¿eh? Me ha dado una misión, me ha contado con una misión, ¿eh? No. Te escucho la disparo, ya escucho el disparo. Muerto, muerto. F. ¡Necesito escudo! ¡Vete, ayuda! No puedo ver. he matado para el dragón, tío. ¡Hostia, tío! El dragón ya corre. Corre. Corre, corre, corre, corre vení. Por favor, dragón. Mi vida depende de, de ti. le la tarjeta. No tengo balas de fusil. ¿Qué ¿Y esa deleteada? No, no, no, no, no puede ser, no puede ser esta deleteada. No, si es... Toma. Están reanimando la furgoneta. Bo. Bo. Bo. Bo. Oye, ¿alguien tiene la tarjeta de la caja fuerte? La tienen ellos. Han ido a la caja han fuerte. Revivio, han revivio. No, no, no, no. Vente a la caja hay un, hay fuerte, acudo, corre. Hay acudo, ¿vale? Vente conmigo a la caja fuerte. Bo. Han ido a la caja fuerte asegurado. asegurado ahora me tengo que ir, dale adiós. Adiós. Adiós. Pero no la puedes terminar, te la No, no dado, dado. Solo veo los cuadrones. No, no, no puedo. Sí. Me están dando, me están dando. Correr. Escondite, trae. Escondite, tryhard. Si lo vigilo. Eh. Tú, yo si quieres me pongo traje eh. Gente conmigo. Ya, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. la cuja. ¿Muerto? Eh? No. No. he matado a uno, pero me he matado al otro. No. Me esconde, me esc No puedo, me puedo no, no puedo. Aquí viene, viene, viene. ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Bueno, bueno, bueno, Aquí estoy, aquí estoy. Oh. ¡Ah! En el cuacho. Para que no lo revivan. Vale, vale. Tengo... Eh, Tres, ¿cómo dos... ¿Uno? No sé lo que tengo, pero... Tengo... tengo ¿El tengo que es ¿Una dos, tarjeta? Ocho. No, tengo esto. Ah, no, vale, vale. ¿Dónde está el tío para matarlo? Escudo? ¿Escudo? Sí. sirve? Gracias. Bueno... Eh, una cosa, tenemos que ir a rematar al otro tío, eh, al sí. que matamos. Eh, toma, échatelo tú. Ya, ya está, sí. ha muerto. Ha muerto, ha muerto. Ah, guay, guay, guay. Eso significa que hay otro, eh. Lo escucho, lo sí, escucho. Sí, sí, sí. no está aquí, está ¿Dónde? aquí, está aquí. Está aquí conmigo. Ahora está aquí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Cómo lo sabes? Que, que, porque escucho los pasos y además porque lo veo también. Es que lo soy paso. yo. No, tú no, tú no, tú Ah, ¿qué okay. Así ah, lo no veo por aquí arriba. No, me cuyo. ¡Ah! ¡La mi tío! Tienes que dejarme esa cúpita y yo. No, toma. Bueno, me sirve. Te sirve. La tormenta. No. no me pillo esto, me pillo, me pillo tiro. esto rápido. Me. Me pillo esperamos. esto rápido y me piro. Vamos, vamos, vamos. No hay tipo de, curación, no hay tipo de La caja fuerte. Luteamos un poco. Da igual que coja la tormenta, y pizza. Luteamos un poco, cojamos lo que tengamos que coger y nos piramos de aquí. Vale. Sí. Eh, toma. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Mira, ahí hay un botiquín detrás tuyo, échatelo. Y. Oye, me falta bueno, mi escopeta he hecho, épica. He hecho, ¿Dónde se me Aquí. Vale, yo me ah, piro. Vamos, vamos pirando, sí. Oh, ahora deslízate. ¿Y ¿Y eh, ahora ven y te curo. ¡Buenísima! Y ya vamos full, yo Perfecto. A pica el brazo. Vamos para el ciclo. ¿Vale? Eh, wow. no, vamos a zonas. Bueno, las zonas está buenas zonas, sí. Y sí. no tengo curas, ¿eh? Yo no tengo muchas curas. Yo no tengo muchos materiales. ¿eh? Yo tengo tres botiquines. Eh. ¿Algo es algo? Pero, sí. bueno, es bastante bien, pero, o sea... Es vamos, vamos lenta. muy bien, Clombo. Uh, vamos a... Ven, ven, ven, ven. Sí, lo escucho, clomo, lo escucho, Nos impulsamos clomo. con él. Vale, Nos vale, impulsamos vale. con él. Sí, sí, sí, sí, bueno, bueno. De locos, de locos. ¿Le están tirando granadas o ellos Sí, sí, sí, sí. Pobrecito. Vamos a defenderlo. Lo estoy viendo. Los ataco, los ataco. Voy a atacarle, voy a atacarle. No, no, ¿Vale? no, no, no, no. Espérate que se es, es, es, están peleando entre ellos. Hay ah. gente peleándose vale, entre vale. ellas. Vale. Mejor vale. es pirarnos, son muchos. Sí, pirarnos sí. es mejor. No, no, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. No, que con el plomo no, que hay dos dúos. ¿Dónde estás tú? Que hay dos. Vale, vale, pero ¿dónde está? Ahí, ahí. Ven. ¿Ven? Ven ya, corre. Me han dado, me han dado, Tira, tira, tira para adelante. Tira, ven, ven, ven, ven. En el arbusto, corre, ya, ya, ya, ya que vienen. Uy, que me no voy. Gente aquí delante, quieto, agachado y no te muevas. agáchate y no me te muevas, agáchate y no que... te muevas. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Disparale si puedes. No, no, es sin escudo, corre, corre, corre. No, no le puedo dar. No. Vamos, ven, ven, ven. Corramos, corramos. Eh... Ah, no le doy, que es imposible. ¡No, no espera, espera! monta en el tronco, mántate en el tronco! Vale. ¡Súbete! me subió? Espérate. Ahora no impulsa viene esto, que has... Ahí, ahí, ahí, ahí. No, me, me ha bajado. Da igual, da igual, deja el tronco, da igual, da igual. Vale. Tardamos mucho más así. ¿eh? Sí. Me voy a llevar las vallas estas y te cura después en zona. Se escucha el disparo, se escucha el disparo. Salseo, Uh, lo Cuidado, cuidado. Por Ven. Se escucha el disparo. Uh, jepa, jepa, Bien, bien, bien, bien, bien. Me sirve. Ah, no, necesitamos tres personas que asco. Uh. Yes. Mm, pues no podemos abrirlo. Ah, espérate, si ¿sí hay un bot, sí, si sí, hay un bot, sí, toma, cúrate Hay un bot por aquí eh, ah, Sí, voy a por él, bien, pero... tú quédate aquí ¿Esto me da escudo? Sí, me da escudo, perfecto Ay, tengo seis, o sí ¿Dónde está el bot este? Perfecto Vente. Está el clombo, está el clombo, eh No, no, ven, ven, corre, tírate para abajo Hay uno, hay uno, hay uno La zona, la zona, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos La zona, corre Oh. Sube, sube, sube, sube. Hostia, tú como quita la vida tú. Ah, vale, ya se eh, te puedo dar dos a ti. Espérate, échate... Ah, bueno, si tienes ti. Échate una, mm. échate una mm. y espera a que se cargue. Ah, eh, eh, ¿La el, la una? La De detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya. Me quiero Sí, claro. Eh, estamos muertos. Te digo desde ya que hemos muerto No vayas, no vayas, no vayas Espamea eso, espamea eso Se ha nido en váter! Cuidado que sí. están delante tuya Esa viene a gusto Toda la bomba, no, no había pensado. Bien. Sabes que estoy muerto, no? Ya, ah, tú puedes, tú puedes. Yo confío en ti. Uh, tenía lanzadera. Con bueno, eso, con bueno, eso, cuidado, cuidado. Bueno, Nada, no están muertísimos, eh. Están muertísimos, están muertísimos. Cuidado, cuidado, cuidado. bueno bueno bueno bueno vamos bueno bueno bueno bueno de bueno Buena. bueno bueno bueno mi bueno No, perdón. No, no, pasa nada, pasa nada, Y ahí está da no, igual. bueno bueno bueno bueno No, bueno bueno bueno bueno bueno ya ¿no? bueno te bueno visto. ¿Te sirve? Sí, sí tenía corona. Ah, pero teníamos la corona. Teníamos la corona. O sea, cuando empezamos la partida, ¿teníamos corona? Eh, si gano, sí, y tú también. Ostras, y no me he dado vuelta hasta ahora. ¡Buah! ¡Ah, que yo tenía corona! Sí. Pues eso no lo sabía. Yo y me doy cuenta ahora. Sí, ahora nos damos cuenta de que teníamos la corona. No, de que tenía. Bueno, yo también... O teníamos, lo tenía. Teníamos, no, teníamos teníamos, teníamos, teníamos. Yo también estaba en el de los tíos que hemos corona. matado. De los tíos que hemos matado en... ¿A donde tú tenías que ir? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Creo que sí. A lo mejor no, no, no sé. De su fusil mítico había gente que ya la había matado. Entonces, ya, hemos matado no a mí la corona no vi coger la corona. Lo siento, si se escucha mucho ruido de fondo, ¿eh? Ya, ya. Son ay, dos, paso. No, no, son dos, son, dos, son ya, dos. Ya, ya, ya. Son dos y ahora tres. Paso, paso. Pues bueno, lo tengo complicado, ¿eh? Sí, escucho el disparo ahí. No me veo pero oh. no Yo voy a ir a eso, si me Ay, matan, tío. me mataron y si no, pues mejor. Mm. Uh. Son dos, son dos. Vale, son tres, son tres. Son tres. Se me había olvidado que estaba en el momento. De... No puedo, tío, no puedo. Ah. dos. Ha he hecho lo que podía. Ah, ya. Vuelva a sala. Sí, ha vuelto a sala. Ah. Uh, me ha dado estrella. ¿Qué he hecho? Por dos. Algo. Ay, necesito un poco más de estrellas para... Simpático y afable. Aunque ver, a mí esta que me compro esta Oye, dime que me compro ¿La llama en rojo o el, nin, el ninja en rojo? Mm. La llama en rojo Va Te escucha, me Dime un número del 1 al 54 ¿Un número del 1 al 54? 5 eh, No, el 3 ¿El 3? El 3 Vale Pero no se ve la parte de atrás Ha tocado ¿Es este? esta Wow, <risa> qué bien ha ¿no? llegado los dos temas. más nah, en te... realidad había, en realidad había tocado esta. ¿Eh? Esa es lo que quiero conseguir. Me falta eh, seis. Pero una cosa, otra. a ti que, a ti, te, a ti en qué estilo te sale mi skin. Me sale el rojo y azul, igual que la mía. Eh, es que no la tengo así. ¿No? Pues yo te la veo así. No, lo veo. la mía la tengo en rojo. O sea, rojo. en rojo. Rojo, y negro. rojo y negro. Ahora lo verás en partida. Ahora lo verás en partida. Sí, yo te había visto el rojo y negro, pero ahora te veo rojo y azul. Espera, espera, espera. Me cambio de skin. Y me la vuelvo a poner. No, no, no. Estamos en trío y yo. Ahora, ahora te sale, ¿no? Dúos. Rojo y negro. Ahora te sale, ¿no? Sí. Bien. Pon dúos. No, el trío, ¿por qué? Pues Porque yo qué sé. Sí. Espérate. Ahora sí. Duos. Me Yo tengo 22 vida. victorias con corona. ¿En serio? Yo tengo... Dos, tres, Me voy a poner cuatro. esquina al azar. Ay. Me he puesto ¿Te... esquina al azar. Sí, te ha puesto la negra y amarilla. O sea, el traje eh, el de lejos de casa es eh, del revés, básicamente. Bueno, ahora lo veré. No sé por qué lo. lo es que a lo mejor tejido. en la sala me no sale sé, una skin y en la Gracias. partida me sale Gracias. otra. Eh, pero te la vuelta. sí, pues negro y amarillo. Es que... Sí, sí, negro sí. y amarillo. Negro y amarillo. Oye, Amarillo. Ah, no en misión. En nadie. Va. Aquí. ¿Aquí? Ah, no, aquí. Ahí, ahí. ahí a ver qué tienes nadar, que hacer. Nadar, ya está. Que ¿Nadar hacer. y pan? ¿Qué misión te da? Pues una. Ah. Ah, ah. ah, ah, ah, Yo soy... Sí. Pero en realidad mis sentimientos son... No. ¿Pilla ¿Tiene? sí, el meme? ¿El meme? Si me el meme. ¿Puedes caer en esta casa y yo caigo aquí al lado? Por favor, y caemos al lado. Yo aquí. No, es que ahí iba a caer yo. Tu casa es más grande. Ah, la pues que te yo te ahí, ¿no? era más grande. Cae en la de al lado, mi, la mi ahí. Yo he aquí. No. ¡Oh! Cofre. Un cofre. Una que pistola. se dice leyenda. El cofre que hay aquí es una leyenda, pero no sé cómo llegar hasta él. Y me voy a morir una como no lo coja. ¿Dónde Oye. está este cofre? Ver, ahora Por tengo... favor, quiero este cofre. Por favor, quiero este cofre. Por favor, ¡Oh! yo también quiero este cofre. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú lo que tengo para ti! ¿Para mí? Para consigo. Yo soy compañero y vecino Spider-Man ¿Te lo marco? Sí. No, no, no, no no, sí, no, sí, no, no, no, no, no te lo marco Ya lo verás Lo verás y punto ¿Dónde estás? ¡Opa! ¿Para mí esto? Ah, gente, ven. Yo te doy esto Ven no, Mucha gente aquí he hecho una como ha ido tan rápido me... pero quieres parar de huir oh, ya lo voy, ya lo ¡Hostia, que 200 le metió a este lo... loco. toma puedes no ni una ni buena ahí está usando la tenemos. escopeta tocheta que le he dado. no tengo munición tengo dos no. Hostia, un momento, me están llamando. ¿Qué ¿Sí te escucha? Opa. Opa. Opa. aquí ¿Eh? pero yo me dio munición de escopeta pero yo de todo munición de escopeta ya estoy no encuentro munición de escopeta de todo menos escopeta estoy estructura de pueblo pesquero que haces con una escopeta y la pistola porque Ah. Yo he hecho esta parte y me tengo que ir. O bueno, a lo mejor he hecho otra. Vale. Eo. Eo. Eo. Pero me. No sé. Eh. A lo mejor no. Eh. ¿Tiene gente? Ven. La tengo. Ven y te uh, recomiendo construir con piedra. Si vas a construir, construir con piedra. Te lo recomiendo. Y te digo por qué. Porque hay una tormenta de reempalador. No, muchacho, No escuchas? venir rempalabor? conmigo, por favor. Puedes venir conmigo. Me van a dar. Pero yo no quiero mucho defenderlo, tiene mucho por favor, me van a matar, me van a matar y yo me voy a escapar Voy, voy, voy. Ayuda, guacho Yo. No me deja a mí, rayo, no me deja a mi rayo, no me deja a mí uy. Dios. Hay un tío, Uy, que qué? se cree que no lo he visto, es que ahí justo mal, en un cono, ayuda. No, no, y me, no, me arqueció un rayo, la madre se la... Voy a por él. Ese estioma está más muerto que yo. Madera no, no ni, ni ese. ¡Toma! La que hay un rayo en la cabeza. Ah, la lo, lo mejor que he visto en mi vida. A mí también me ha caído un rayo. Me va a caer otro, me va a caer otro. Uh, lo mejor que he visto en mi vida, tú le ha caído un rayo en la cabeza. Dios, se está incendiando la casa. Construye con piedra, te lo he dicho, ¿eh? No creo que eso, pero me que por favor. Puede venir conmigo, que al final me va a venir su compañero. Me va a decir: Hola, pero ven conmigo ¿Ven? para tu casa. ¿Ven? Si sí, ven tú conmigo, por fin, que yo tengo gente. mucha munición mucha de escopeta. Vale, ya voy, ya voy. Que no tenía munición de escopeta. Y por fin la tengo. Si ya voy, ya voy. Eso me dijiste hace un año. Yo peleando pues, para pues, ganar pues, la pues, partida pues, y tú pues, luteando. Pues, pues, pues, Ay, ¡Ah, pues, pues, qué susto, me cago en tu madre. Ayuda, Ay, ¡Viene un pelotudo! Voy. ¡Ah! ¡Un pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Rans right here! Oh, dad, ¡Me ayudá! ¡Caté un de... pelotudo! pelotudo ¡Gracias! ¡Mai, un pelotudo me el... ¡No sé ¡No sé qué pelotudo, ¡No ¡Ah! ¡Me mató el pelotudo! ¡Me mató el pelotudo! ¡Ayudá, guacho! ¡Va, va, va! ¡Reanimá! Reanima, reanima ya, que muero aquí, aquí, aquí, aquí, ¡Caca, caca, caca, caca, caca. ya, ya, ya, ya, no consiga que muero, no consigo que muero, no, no me cojas, no, no, no, ya, ya, gracias, <ríe> gracias que me va a dar un infarto contigo. Me va a dar vamos, un infarto. Vamos, ya vamos, verás que va a venir por detrás y te va a decir, hello, motherfucker. No. no edites, no hagas nada, dame, dame una, dame una Coca-Cola. Y Coca-Cola. Cuando venga el evento. Toma, una Coca-Cola. Está aquí, está aquí. ¡Vení! Toca, toca. ¡Vení, guacho, Va. vení, cagón! ¡Para, para, para! ¡Bum! ¡Vale, no vengas! Ayuda. Pero no vayas con una pistola. Reanima aquí. Agáchate. Agacha. ¡Reanima! ¡No! ¡Te cuida con esta esquina! ¡Es matadora! ¡Reanima! ¡Reanima! ¡Reanima! ¡Reanima! ¡Ah! Tú puedes. Te va a editar la rampa de detrás, te va a ditar la rampa de detrás. ¡Vamos! No. ¡Qué ha la madre que le abrió, Dios ¿Te ha avisado, lo que eh? he avisado eso. Oh, Ven, potente. A, te, a, que, a que eso no te lo esperabas. Que hubiera adivinado lo que iba a hacer. A que eso no te lo esperaba. Sí, buenísimo, Sí, buenísimo. No te Dame una Coca-Cola. No tengo Coca-Cola, tío. Ni Coca-Cola. Yo tengo eso. Para mí. ¿Algo de vida? No, no, no tengo. Ah, bueno, pero, pero tengo tiendas. Ah, pues dame. Coja. Eso, eso, Coja. eso, eso. ¿Qué ah. ah, bueno, me sirve. Me sirve. ¿Eso da escudo? ¿Eso da escudo? No, solo te cura vida. Yo me perdí en la montaña. Vete. Se me olvidó y no puedo construir. Qué gusto, qué gracia, qué gracia me hace. Vete. Va, va, va. Para América. Siminardo, siminardo y yo. Oh, nunca había sufrido tanto Eso es réplica, hermanito ¡Guay, guay, guay, guay, guay! lo tú siguiente. Estos son Coca-Colas. No, conducía yo. Oh, Espérate, yo hago un bailecito. de vino. ¡Eso ahora ¡Emoción! ¡Y sin patito, buceador. Pero para con el cual... ¡Lanza el No se, cucaracha, cucaracha, se cucaracha, cucaracha, cucaracha. no se dice cucaracha, se dice cucachacha. No se dice cucaracha, se dice cucachacha. La cucaracha, la cucaracha, te sube por la pierna y te sube por la boca. Y acaban tus riñones. No, re el, Bueno, menos mal que tenemos a nuestro panamario. ¡Pum! ¡Dos a casa! dice? Yo, no sé, me aburro. Uh, uh. A que te tiro una lucienda. Somos agresiva eh. Mira el pollo. 200. 200 a casa, malo, sentarte. Oh, un pedazo. Uh. Otro pollo. Ah, no. Ah, un bueno, 200 a casa, malo. Otro pollo. A ver. Un 200 sí. a casa, malo. ve ¿Eh? ¿Eh? Mano, mano, que oh. No, ¿qué? <ríe> está disparando tú. ¿no? Ayuda, ayuda, ayuda, va, va, ayuda va, va, ya. Va, va, va. Esto es réplica! ¿vale? ¿Dónde está? No sé, muerto, estoy muerto Muerto, muerto, muerto. Para, para. Yo estoy disparando cigarrillos. Estoy disparando cigarrillos. Para emoción. Es el emoción? Oh, bueno. Eh, la Coca-Cola. Tengo una Coca-Cola. Coca-Cola, espuma. Espuma, eh, Se escucha el araño. Se escucha el araño. Eh, tú, un Spider-Man. Sí, sí, ya, ya. Se escucha un... hombre y se escuchan... Caraña. ¡Ah, ¿Se escucha hombre lo matan! Se Quieren matar a Spider-Man. Se el hombre caraña. Ayuda, hombre, caraña. Ayuda, ayuda, hombre caraña. ayuda, ayuda, ayuda, va, me está disparado. Ayuda. Va, va, va, va. Y paro, y paro, y paro, y paro, ¿tú siento a casa, malo, sintate ruladísimo. Es mi luz, es tu tu tú, tú, aspiradora. Te me relajas. Aspiradora. Bueno. Te me relajas. Ven, ven, ven, me no, conseguí, me conseguí, dejes no me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes solo. No me dejes nos estamos tomando la partida, broma, eh. Sí. <risa> ay, ay, ay, ay, ay, Eso es réplica, hermanito. Oh, tía, tú que te vienen a el mandaloriano? Mátalo, mátalo, mátalo. mátalo. No, no. Siempre que, oh, casa, tira, tira, tira. que van a por ti! ¿Dónde? Marca, marca, marca. Guacho, marca, Espérate que le lanzo a ca, ca, ca, ca, ca. Oh, oh. La Esto es Uca. Esto mata rata. Uy, como le, de, eh, como le de una bala en el aire, se cae y se parte las piernas, ¿eh? Como use lo de Spiderman y le da una bala del el aire, ya valió. Ya valió. Ya valió. ¿Qué te ¿Te o sea. Está disparando! Espérate, que lanzó la luz pierna matadora ¿34? ¡Y réplica, hermanito! ¡Opa! Casi me muero yo. ¡Oh! Estamos locos trailer, de la cabeza. Me van a matar. Hostia, tú que está conmigo. Ayuda. Me desmayo, Me mata el guacho lesbia. Ayuda. Ayuda. Esto va, va, no réplica, hermanito. Le he quita la lanzadera. Jaja, no. Le he roto la lanzadera. No me perdí en la montaña y ahora para buscar una mandarita. que craqueada! No sé. ¿Tienes la Lanza y luciérracas. Lanza todo lo de fuego no te que tengas ahí. No te vení, vení, vení, guacho. Uh, uh. Va, va, va. Me van a matar. Me, dragón, okay, ¿es Bonnie conmigo pa, pa, pa. que estoy más solo que la una contra un cuatro dos dúos Es que, no sé, para tu información, estoy solo contra cuatro dúos Pero que esos no son, dragón, que te están metiendo en otra pelea. Dragón, que me van a matar por meterte en otra pelea. Dragón, huye, que te vienen por detrás. Dragón, huye. Dale. No, dale la oh, sí oh. Ya van vale. No, van malos. ¡Opa! ¡Ah, Pero si le disparé. ¡Ya valiste! ¡Larga! ¿Qué estamos haciendo? ¡No! Casi, casi huyó. Ya. ya me perdí en la montaña. ¡Cállate, no eh lo mataron, lo mataron! Sí, sí, pero lo ahora. ¡Mataron! yo <muchas> me pade la mano! yo me chupo todo yo me voy de aquí no me morir pero Cursi, para mano! para me pade la mano! me la, la, la, la mano! ¡Mira, me la mano! la me me tengo que concentrar que aquí la gente que en la guerra no te puedes reanimar, ¿verdad? Cuídate, no, no, está no. mejor, está mejor a ti, a ti, a ti. Uy Es réplica, manito Bueno, a mí me acusa de vaco. ¡Ah, que se ha muerto por caída! A mí me acusa de... Toma. ¡360! ¡Pum! Imagina Y le doy. ¿Dónde no te lo llevas? No te lo llevas? ¡Nefasto! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Nefasto! El pasto, ¡Nefasto! ¡Nefasto! ¡Nefasto! ¿Qué pa? ¿Qué pasa, gente? Yo me perdí en la montaña, no era para nada simple. Bueno, contigo serían cuatro, ¿no? Lácter. Eh, son dos dúos. Ajia, ajia, qué risa, ajia, asuata. ¿Tu madre? Cómo caer en la montaña, eso no era para Toca, toca. Uy, se ha matado solo, le hice, le hice la táctica rata, eh. Mm. Se la lié un poquito, eh. Tomé, tomé. Se la haría un poco. Lo, Como lo mate el lobo me parto. Como lo mate el lobo yo ya me retiro de Fortnite. Sí. Qué rara, te ves que no es el árbolillo. Seguramente se hizo daño, ¿eh? Seguramente se hizo daño.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 tu madre la coja, pelotudo Vos sos re loco, amigo Vos estás re loco, amigo Mifasto. Pasto, esto Es por réplica No tengo, tengo Coca-Cola pero, Coca pero tengo Coca-Cola Tengo espuma, no Coca-Cola Como haya quedado vivo, yo me parto ya Van Mira, lo mata, lo mata nosco. Lo voy a matar a Franco. Quedas tú y posiblemente otro. Uy, qué lag. Uy, qué lag. ¡Ay, qué lag. Uy, ¿sabes el lag?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 Tú, no me digas que como estás muerto, no te cuenta la corona. ¿Tiene la corona? No, no me cuenta la corona. No sé por qué. Elf en el chat. Chau, chau. F en el chat. No, pero en la partida la más seguro es que oh. la tengo. Hostia, tú no sé ni cómo la he ganado, ¿eh? ¿Qué? Con lo malo que soy... Se escucha. Mira, yeah, si quieres tengo, te enseño mi este de Undertale. Bueno, no te puedo enseñar, pero tengo un Hamadet, que no sé si sabéis lo que es, un pixelado de estos, de Undertale. Chance de Undertale. Lo ¿En corto. los cortos? Última ¿sí? partida ¿sí? y me voy. Oh, vaya. F5 de chat. Sí, yes. Yes. Yes. Mira, yes. Yes. tienes corona. Sí, ya yes. Hostia, yes. Mira, yes. La que hey, me mira la skin que me ha tocado. subí nivel. Mira la skin que me ha tocado. Mira la cinque que me ha tocado. Pues vamos. ¿Dónde vamos a... quieres ir? A la vez. Yo, hay un tercero con corona. ¿What? ¿A dónde vamos ahí? Yo qué sé. Es Hostia, le he hecho una foto sin creer. Ah, eh, aquí. vamos.. ¿Dónde? Acá, acá, acá. ¿Ahí qué hay? Nada. Ay, lo que hay es muerte y destrucción. Un desafío Nada. tuyo, ¿verdad? Sí. Nadie. Me... Oye, una cosa. Tú sabes tú, tú, que tú. si yo me pongo... Tú sabes que si yo me pongo a hacer... Por ejemplo, mañana me pongo a jugar a Fortnite y me pongo a hacer todos los desafíos que tengo. Llego a nivel... 300 o más haciendo todos los desafíos que tengo, llego al nivel 300 o más. ¿Sí? Tengo de desafíos de temporada que cada desafío te da 25.000 de XP. Pues tengo desde la semana 3 hasta la 9, creo que sí, hasta la 9. No, no me dejé solito, me ha dejado sola, anchillo. O ver, sea, tengo arma, tengo arma. ayuda, muero, muero, muero, ya valí. ¿No? ¿Ya yo? ¡Arma! ¡Arma! ¡Arma! arma, arma? Yo ya valía. ¡Arma! ¡Arma! Bueno, tengo un frango, no sé si pillas que... Oh, ¡Me he matado! ¡Muero! ¡Muero! No sé si ¡Muero que pillas. hay otro! ¡Muero que hay otro! ¡Ya valí madres! Eh, como no vengas, valí madres. ¡Oh! ¡Qué bueno que soy! Ay, Dios mío, tengo. Oh, ¡Ay, mea... nivel! ¡Ay! Oh, escudí! ¡No, no, no, no, no, Estamos en área. Me acaba de explotar al.. Me acaba de explotar el cerebro. ¿Por qué? Porque estoy yo a 10 de vida. Mato a una persona, la remato y aparezco con 80 de vida. Pa pa, la, pa pa pa pa o sea, que nunca de si no ¡Eeeh! No no ¡Qué rata! ¡No ha lanzado un... El... ¡Una ¡La Luciana! Eso, es... Eso es réplica, hermanito Sí, sí, tú lo tea, que vas ¿Y a morir ¿Y? Eh, Creo que fue ese eh... sí. O sea, estaba luchando contra uno Luego viene otro y nos lanza. Pero a uno... ¿has dicho que francazo le metió? ¿Sí? Te ha gustado, Ojalá, ¿eh? Ve, ve. Qué rato, yo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Sí va, buenísima! Aquí está como 200 y pico. A mí me acusan de más. La corona te digo yo que va a desaparecer, ¿vale? A ver si me da tiempo a reanimarte. Pero puede la corona rápido entonces, ¿no? No se puede, yo ya tengo. Te voy ah, a animar lo más rápido que pueda. Vale, vale. Sin lootear vale. sin nada. Ha desaparecido. ¡Oh no! ¿Sale? ¿Ha desaparecido o no. No, no? no, no, no. No, Está en el minimapa. Voy. Corre, ¿Sale? corre, ¿Sale? corre, corre. Reanimate más rápido, reanima. Reanima. Ah, Reanimate no, no, no, no, no, no, más no, rápido, reanima. No, no, no. Desapareció. Ah. Bueno, voy leche a ir dándole a, a loot. No me ha dado tiempo, tío. Pasado, pasado. Ven. Como lo que sea. Como lo que sea. No, yo iba a coger la pizza. No, no la tires, ¿eh? Que eso es bueno para curar. ¡No te eches minis. Esto te va a curar a 200. No saquen la pizza. Bueno. Y ahora a vivir la vida. Eh, vámonos a zona. Sí, sí. A mí me acusan de malo. Yo juego, ¿eh? de No me fuego. No me dejen, me Aquí me voy, aquí me voy. Venga ya, te puedes montar. Ahora. Espérate, quédate aquí, ¿vale? Mira. Que esto es muy bueno para la salud. Sí. Esto es fruta. La fruta la se come. Es réplica. Pa, pa, para, para, para, para, para, para, para. ¡Eh, una lancha en el... ah, no, un tiburón épico lo matamos ¡Ah no pobrecito! no no no no no no pobrecito, no no no no no no te no ayudar Ay, no un no no no no no pa ¿Qué haces con el tiburón? ¿Sabes cómo si me está quitando vida y la única forma sí, sí, que quieres que quitarle vida? Si le quito vida. ¿Sí? Una si bomba. ¿Sí? ¿No? Y le quita ahí un buen castillo de vida. Y además tiene la misión y todo. ¿Cuánto le queda para morir? Cuánta vida le queda, lo mato, lo mato, lo maté lo maté, lo mato. Para mí, esta y tiriri, tiriri, tiriri, a chan, chan, chan, chan, chan, el tiburón se la llevó, se la llevó, se la llevó. Vente. Oye, pero puedes venir conmigo y parar de separarte. Así normal. Que después me maten a mí. O a ti. Y después la liamos. Elimina a, a Bichcoins. Hostia, tú este sabe de informática réplica el manido a mí me acusan de más color pero no sé lo que Hay motos ven ven conmigo voy moto. vamos más fruta más fruta más fluta la fruta es comestible para mí y para ti esto da mucha salud porque lo digo yo Tienen que estar sí, en... Yeah. en, grace, en grace, sí. Yo es que lo tengo en inglés, no sé tú, ¿vale? Yo también lo tengo en inglés. No sé o sea, es que yo lo tengo en inglés. Está aquí, está aquí, está aquí, es aquí! ¡Va, va! va ah, a tu madre! ¡Toma ya! ¡Venga! Lo derriba. derribado. Es mi... Es mi... Nada, nada. Perdón, perdón. No nada, tenía nada, nada. de todas maneras. Epa. No. Eso es réplica, hermanito. Te deletearon, güey. ¿De dónde? ¡Hostia, cara! Me deletean a mí del tejado del Don Pa' 90 ahí. Epa, yo no hoja. ¿Cuánta vida tiene Al final me mata sin escudo Esto es no una bala Suba al tejado y dale una bala ¿Qué? ¡Qué buena Qué bueno eres Pero yo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Jolín Bueno, no, estoy No puede, sí, sí, sí. no puede, no what to réplica. No puedo, Cuidado, eh. Claro, manuel. ¿Cuánto tiempo? Bienvenido. ¡Uy! aquí, ¡Ah! está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí, está aquí, está, aquí. Está, aquí está aquí. Cuidado, viene, viene, viene. Viene, viene, Vamos. Está atrás, está atrás. Está de lado, está de lado. Ahí, ahí. <risa> Yo como fruta. Vamos, matalo, matalo. ¡El poder de la fruta! Revive, revive, vamos. ¡Uf! ¡Un buco! Dos de vida, dos de la vida. ¡La tormenta! ¡La tormenta te va a pillar y te va a matar! ¡No me pilla, uh, no me pilla. ¡Todo tiempo! ¡Oh, no me pillo, no me pillo! Oh. Hay que correr. Aquí eso era el mandaloriano de las zona. ¿eh? No lances pizza, eh. Ya, porque ya me estoy curando, ¿sí? En zona, en zona, en pizza, ¿vale? ¡Lo dispare! ah, bien, bueno, no dispares. Ah, bueno, que esta zona sí. Yo, oh, yo como no le he dado ni una. ¿Cómo no le he dado ni una? ¿Cómo no le he dado ni una, en serio? No, no te pongas con... a lootear que viene la tormenta. de verdad, verdad, verdad? verdad. Para para pa para para pa para, pa para, para para Aquí tiene que echarlo de Spiderman asegurado, Pau Sí. Necesito mi mi poder. Aquí está, Armaniru. Sin poder. Sin poder. Es mío, perdona. Yo es ya lo tengo, poder. ¿eh? Pues ahora es mío porque lo tengo yo y tú no. A mí me escuchan de más coro, pero no sé lo que es. A ver si hay otro por aquí para ti, porque a sí. mí no me importa. Está aquí conmigo. Ah, bien, bien, bien, bien. bien. ahí. Eso es. El, eh, no lancen la pizza, ¿eh? No lancen la pizza. Está. Come setas, come setas, come setas, come setas. ¿Come que te dan escudo. Si me deja? Yo me todas. Ah, bueno. <ríe> me he comido todas. Tenía hambre. Tenías hambruna. ¿eh? Para, para, pap. Para, para, pap, pa. No lo uses ahora, mani. Pues vente, sígueme. Si vas a usarlo, sígueme al menos. loco. No, déjalo, no. vení a zona. Va, va. ¡Ostras, la zona! No. Eh. ¡Qué bueno soy! Me he quedado en mitad de pisos picados. Ya verás, tú, el bucate que me van a meter. Hay que cumplir. ¡Hostia, me persiguen, Qué me bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, hermano! ¡Qué pichuí! Me persigue un hermano Oh, me persigue. Lo, lo he visto, lo he visto, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ayuda! ¡Es ah, buenardo! Bon ¡Es buenardo el patio! ¡Ayúdame, mamá! Ayúdame. No. Pero haberme ha ayudado, tío? ¡Me tengo que ir! ¿Esto ah. por qué estás locurando ahí? ¿Por qué no. te quedas ahí curándote? Yo qué sé Pues me tengo que ir, que es Bueno, vuelvo a hacer la... De... Sí, que es la El león del espíritu que tengo aquí es por lo menos de 4 metros. En esta pantalla bueno. 4K ultra chile que tengo. Por pues a ver qué me compro. Para, para, para. Pues nada, para, para, para. me compro, quiero comprarme esto Pero no tengo estrellas suficientes Estupendo ¡Wow! Tienes seis estrellas que te has comprado Ya, pero necesito 7 Ah, qué bien Perfecto, eh este no, no, puedo. No, puedo. No, no, pero una cosa, el Spider-Man en negro No lo consigue hasta nivel 100, lo sabes, ¿no? Ya, ya digo pues eh, bueno pues 8. tú mañana te puedes conectar ni idea ¿eh? ni idea. ah pues bueno con 22 victorias que me voy y tú con con 4 está bien sí te saco 18 pero está bien Sí. sí. <risa> Venga, adiós. Yo. Yeah. tengo Hola, hola. No se te oye Cámara de, de dron libres Se habrá ido Vamos a ver Sí, ya a el grupo Ok, muchas gracias José Manuel Muchas gracias Por los likes Ok De amistad, tenemos dos: el Jimmy Memoni el ah, amigo del Hulk, vale. Y el Jimmy, ¿quién es? Ni idea, ah, el Jimmy Neutron, bueno, ok, la de Hamabits. Nada Vamos a ver la misión Aterrizar en Pedrusco Pues venga, Pedrusco peligroso ¿Dónde está lo de Pedrusco peligroso? idea, tío No, no, no sale No me lo indica Sí, pero no Es una de estas sin nombre No sé dónde está Pedrusco Aterrizar los molinos Bueno, los molinos, sí, mira Podemos hacer eso ah, no, dice aquí, eh, con este... no, no lo marca Y luego te falta nadar sí. En uno de te ellos dos. Eh, pues Te falta uno, ¿cuál te falta? El pueblo pesquero seguramente, el de arriba, ¿no? no, no creo, creo que... Uno te falta este, este, este, Bueno, vamos ahí en los molinos Y ya veremos qué, qué Hacemos Solitario Ok continuemos ten tu comentario a ver si te tengo el comentario no se Manuel Tudududu, tudu, tudu. ¡Vaya! Y así están matando todos. Bueno. ¡Ay! Bien. Ahí. ¡Bien! Yeah, me ¡Oh! Eso no me no servía. Es una vista de pesca. ¿Para qué me sirve? Para... ¡Oh! ¡Qué estaba aquí si no esto no me lo explico ¿Quieres mover o no hay que mover? ¿Estoy en zona? Estupendo y ahí ¡Opa! ¡Ale di! Oh. ¡Bueno, yo! Ese no lo veo ya, ni siquiera sé si, si está vivo o qué. ¡Wuau! <tos> bueno, bien. la... ¿Dónde está? Obviamente ya lo perdí. ¿Qué dice que regiones, región, con ¿Mm? eh, la región ni siquiera ser el... Córdoba, España, su Están más guapos Está el clon visceral. Yo tengo mucho miedo. la corona? Pero que con Kimalao Vale. Ya Va muy bien. Chao. ya no me da payaso y ya falta tan poco la tierra pero le bueno hago misión y ya está queda muy poco bueno mm. ya falta completar y pase batalla es muy importante te tanta gente Acá hay okay, gente, ¿no? Vale, cofre duro, cofre, cofre. qué caja de munición? En caja de munición, ahora me no, esto es no. Acá que no se por si te necesito necesito esculi esculi si el, cubi, el, cubi, el no hago trichini La pregunta es, ¿aquí hay vida? ¿Hay vida? ¿Hay mucho mono? <risa> ¿Pero y la vida? ¿Qué ¿No hay vida? Qué es ...yo que... cofre? ¿Pero no me da vida? Bueno, sí me da vida. ¡Oh! ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Espera, salud. Sirve. Mm. Ah, vale, me sirve esto, pero... Uh. Tienen todo el lo... cofre de misión. un cofre de misión los normal normales no, dimisión yo por pues, si me lo había a tanto bueno esto y mira me da para una manzana Oh, aquí había un splash Hecho, hecho Okay. Ahí, ahí, ahí, ahí, fin, por fin. ¿Es Y último, no? ahí, yeah. yeah. ahí, me dispara se <ríe> me encanta y estoy quemando toda la moto también eso... También esto... Vale. Se paró. Uf. Te quemo, te quemo, te quemo. Uf. Eu nem me canha Tem um localição tem uma loja y un probazo de primera Te cocho mierda ya eso he pues se sí bajó, se sí bajó. Quiero lo de Spiderman, yo soy el Spiderman. Vale. Hay yo, yo, yo, yo, un coche por ahí, no sé. ¿Dónde hay Sí, oh, yeah. Porque no tengo material Sí tengo, sí tengo Porque no me construían Amor ¡Cara, cara! Bien, me sirve. Bien, yo puedo comprarlo. Bien. Por fin. Y ahora esto. Y por fin tengo ya desbloqueado este. Ya solamente me falta. traje, básicamente. Ah, no, me falta esto también. No. Bueno, me falta este. Luego ya conseguimos el traje negro. Gli ha fatto poco Gli ha fatto poco a livello di nuovo ah. adesso? Mm. Mm. adesso. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si así ya sabéis, dale al botón de like, suscribirse al canal si no lo estáis. Un saludito para todos, Peñita, chao, chao, estad bueno.